En serio y en chercha con William Gómez Mari Carrasco El controversial Don Rollo y Mani D'Andrade desde ya, en el aire, en serio y en Chercha son parte del programa también tenemos no me cambie la emisora venga hey hey hey qué tal buenas tardes vea acá manny estoy, estoy en el ingenio ¿eh? me quedo tan prieto ahí muy buenas tardes amigos buenas tardes tengan todos bienvenidos ya a este espacio en serio en ciencia los número uno de la radio baraonera a esta hora de la tarde Hoy es martes que estamos ya a 6 del mes de julio, año 2021. Como siempre aquí en Barahona, una tarde bien calurosa. Buenas tardes, licenciada Carrasco, ¿qué tal para usted? Buenas tardes, William, ¿cómo estás? Muy vivo todavía, Carrasco. Qué bueno, también yo estoy viva. Eh, me ausenté unos días pero ya estamos nadie de vuelta aquí ahí. no eh, déjame expresarme yo que usted siempre se está adelantando nadie te está preguntando oyendo? la gente me estaba tirando doctora qué le pasa oh, que no estamos viendo no sé claro Ay, mis Dios seguidores mí. mi amor no sé mis quién. seguidores ah pues está, es verdad que está pegada entonces la buenas tardes público estamos por aquí de nuevo no mm, me no me voy, no me voy a, a, a ausentar como quieren muchos pero aquí estamos mm, qué bien qué bien Bien, vamos a darle la buenas tardes inmediatamente a esta figura de la radio varonera que ha calado en el gusto popular. Un hombre versátil, un hombre que sabe manejar la situación. Un hombre que está pegado, pegado, pegado. Bien, Aquí está, bien, bien, señoras bien. y señores. Un Don Mani, Andrade. Ay Dios. Ay, bueno. Otra papi, otra papi. Que Llegan los bomberos, carajo. Bueno, imagínate tú. Tú no tienes que ver si me estoy quemando no me estoy quemando. Eso no es asunto <risa> tuyo. Eso no es asunto tuyo. Así que mira a ver cómo, mira a ver si tú te sometes, Mari, por favor. <risa> Señores, y, y estoy mirando que tengo que tener miedo. Lo lograste. A, a la lengua mía. ¿Lo lograste? Ajá. Ay, Dios mío. Lo lograste, man. Pero te has dado cuenta, William, que yo dije que cuando viniera uno no iba a venir. <risa> sí, sí. Lo lograste. Te estoy diciendo que lo lograste. De man. una manera o de otra, eh. Pero mira, ahí Oye, está. te estoy diciendo, manny, lo ahí lograste. Ahí está. <risa> ahí está. Lo lograste. Señores, buenas tardes, buenas tardes tengan todo Que el Dios Todopoderoso le colme de muchas bendiciones. Pues eh, realmente para mí es más que un placer, ¿verdad? Eh, quiero aprovechar el momento para darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos mantiene aquí y que una vez más nos ha permitido eh, llegar hasta ustedes. A ustedes muchísimas gracias por darnos ese, ese seguimiento a través de las redes sociales. Recordándole que estamos ya en lo que es Facebook Live, al igual que en YouTube y en, en Twitter. También estamos en TikTok, en Twitter, en Church. Ahí estamos en esas dos últimas redes que la inventamos nosotros. <ríe> eh, nada, para mí más que un placer, ¿verdad? Y muy agradecido de Dios. Eh, lamentablemente, pues, por razones muy ajenas, eh, el disparate, el balbalchoc de aquí, pues, no va a estar presente eh, durante un periodo. Mientras te y aquí, él, él no viene. Quiero aprovechar el momento para darle ya un saludo muy especial, ¿verdad? Mi querida... Eh, seguidora fiel, porque es a mí que me sigue, Perla La Gitana, dice, qué rico que están hoy presentes, todos, bendiciones para todos, y mi doctora, me alegro que esté hoy, hace falta en el programa. Tú yo, ves, yo no, Manny, no, tú no, eso, ves. Gracias, es, eh, eh, Perla, gracias. Eso es un cumplido de ella, eso es un cumplido de ella, así que no venga tú a, a, halagándote, que eso es un cumplido. Muchas bendiciones para Perla La Gitana, al igual eh, quiero, pues, Llevar un saludo a mi querida madre Manuela Dandrade, que siempre también está ahí en sintonía, deseando que el Dios Todopoderoso me la colme de muchas bendiciones, larga vida y mucha salud. Que Dios me la proteja siempre. Saludos por igual también y muchas bendiciones a mi sobrina Nadiuska Marí, ¿verdad? Que también está eh, presente siempre ahí en el programa, al igual que mi sobrino Alex. Eh, pues José todavía está en la faena, ¿eh? eh José Maisonet todavía está en la faena. No ha... Está manejando todavía. Eh, no, está. En, en la labor. Está acelerando los trabajos porque ya va a estar pronto por acá, por República Dominicana. Así es que muchas bendiciones para Elizabeth, la doctora Elizabeth Mora. Nos alegramos mucho de que ya, ¿verdad? Se está recuperando mil por mil. Así es que muchas bendiciones que Dios siga pasando su, su mano sanadora. Pues, ¡adelante! Sí. Trucho, todo tuyo. <risa> Mira, Manny, antes de iniciar nosotros, vamos a, a darle un pésame a nuestra amiga y fiel oyente que siempre está con nosotros, Keila Isabel Boro. Ay, sí, sí. Que eh, el la, pasado domingo falleció Katy, su hermana, Katy, la Katy, enfermera. Si nos unimos a ese dolor, caramba. Sí, si, eh, Keila siempre está activa con nosotros aquí en el programa y ella <coughs> es una fiel seguidora. Sí, sí, sí, nos unimos al dolor. Exactamente, nos sí. unimos al dolor que embarga a ella y a su familia. ¿eh? Así es. Eh, también, Manny, vamos a, a, a seguirle levando la plegaria, mi hermano, contra Don Willy, con, a favor de Don Willy Rodríguez, el, el director de la Z101, ya que esta tarde fue diagnosticado como de muerte cerebral ya. Wow. Solo Dios puede hacer el milagro. Con don Willy, con don Willy Rodríguez, director de la Z101. Solo Dios puede hacer el milagro. Dios sí. pasa su mano. Mira, eh, eh, me está reclamando el enano que él está saludando, pero yo no lo veo. ¿Quién es Tony eh, Victoria? Eh, sí, no lo veo por ahí a Tony. Ah, así que saludo para él, a la ciega, así a, tentativamente, saludo <risa> para... Tony se ha convertido en un corresponsal. Antonio Vitoria es. Sí, sí. Antonio Vitoria. Saludos para ti, querido. Saludos. No, no lo veo aquí, pero. Ay, Dios mío. Si él dice por ahí que lo saluda, vamos a saludarlo. Además, él de nosotros y siempre está ahí en mi Tony es fuerte. Tony ahora se ha metido. Dame ti lo que habla todo. Pero deja que el director hable muy bien y que lo tuyo. No, yo No, tú sabes que es lo que está hablando con el director. Dios santo. Señores, hoy es martes. Ustedes saben que los martes tenemos acá a la figura principal de este espacio los martes. Buenas tardes, doctor José Luis. Bienvenido de nuevo a su programa. Buenas tardes, William, Mari, Mani, eh, Unirnos a la plegaria de oración a nuestro Señor Jesucristo por la vida de Willy Rodríguez, un gran propulsor de la radio dominicana. Así es. Y, así es. Y un colaborador de los más desposeídos. Así es, así es. Dios, Dios amará. Bueno. Doctor, hablo de Barahona. ¿Cómo está esto para acá? Eh, bueno, hay una eh, buena noticia en términos de la ocupación de camas. Eh, actualmente hay menos de eh, seis pacientes ingresados. ¿Quién es Jaime ayer. Sánchez? ¿Cuántas camas hay en el Jaime Sánchez? 40 camas. Y nada más hay seis. Se eh, actualmente. Hay un descenso considerable que coincide. Todo se lo atribuyen a TEN. ¿Eh? A TEN. <risa> sí. Bueno, y sí. antes de... No no no, pero no, no, no, no, porque están diciendo, eh, eh, tenemos al doctor, ¿verdad? Están diciendo, o sea... ¿Cuántos días tiene TEN aquí ya? Eh, TEN tiene aproximadamente como una semana ya o dos. Y, semana, y dicen que semana. después que TEN está aquí, que está metiendo mano dura, eh, ha bajado el COVID. No, no, Mari, vamos a separar, a, no, a disecar lo, las cosas. No, pero es que yo estoy diciendo <risa> lo que están comentando claro. en las redes, doctor. Sí, no, pero, no, no, vamos a disecar eh, las cosas. En las porque... redes están comentando muchas cosas. Son muchas mm -hmm. variables. A favor sea, y en contra de TEN. Por ejemplo, si hubiésemos seguido con el toque de queda, que te no el toque de queda, las medidas que teníamos hace un, eh, cinco o seis semanas, mm -hmm. El hospital no había dado basto para eso, ni, ni siquiera Jaime Mota. Ese es un punto. El otro punto, eh, el toque de queda ayuda bastante. El segundo punto es la intensa zona de vacunación que ha hecho el gobierno para reducir eh, la vulnerabilidad y aumentar la inmunidad de la población de Barahona. En no. condición de Barahona eh, estaban alrededor del el 61%, de la, me imagino que de la población objeta a vacunar, ya tiene una primera dosis y eso debe ser incrementándose de ayer y hoy porque eso fue para el fin de semana que se dio esa noticia. Y de segunda dosis, alrededor del 41% de la población objeta a vacunar. Es una buena noticia, junto con la reducción de los casos, que se está viendo y se está eh, visualizando a medida que van dando los boletines el Ministerio de Salud Pública. Cada boletín vemos una positividad bajando y también el número de casos de acuerdo a la muestra procesada porque eso es de acuerdo a la muestra procesada. También ha aumentado considerablemente la recuperación. Creo que la semana pasada dije que había 1.400 y 1.300 y tanto. Hoy es eh, eh, mucho menos porque hay muchas personas que se han recuperado en el transcurso de la semana entre una y otra. Esa es buena noticia, da el traste, junto con la de la de TEM, por lo menos, ¿no es la mano. Exacto. <ríe> Exacto. Que viene a fortalecer aquellas tres medidas que se tomaron. Un cierre o una ampliación del toque de queda. La, la la jornada de vacunación intensiva que tiene el Estado y por ende da al traste con la reducción de los casos y se visualiza, como lo repito, en los boletines y en las camas ocupadas eh, que tenemos en el hospital COVID. Deta destacar también que nosotros somos de la poca provincia del país que tiene un hospital destinado para COVID. Y, y, y aunque lo señalamos como Jaime Sánchez, Mane. Creo que tenemos que resaltar el, el, la labor que viene desempeñando el personal de salud apostado para Sobre la atención de COVID. Ángel. No, Ángel es un ángel aquí en, en Barahona. <risa> eh, eh, el pobre, como yo le digo. Sí. Eh, eh, bien, entonces con todas esas eh, componentes o, o elementos que tenemos en ejecución en la provincia de Barahona, Hemos ido eh, reduciendo los casos. Yo quisiera saber más informaciones que el Ministerio de Salud, la dirección provincial, de ese 61% cómo está la distribución por, por los 11 municipios. Entonces, ver cómo se puede incrementar la faena con el sentido de aumentar la, la aplicación de las vacunas, tanto de primera y segunda dosis, y que nos den los detalles para ya empezar a la jornada de la tercera dosis, o el refuerzo, como decimos los conocedores de vacunas porque en este caso uno no sabe si es un refuerzo o una tercera dosis, dependiendo el, el término que vayamos a utilizar. Yo sería pertinente de, de señalar una tercera dosis, porque es una vacuna diferente a la que no hemos colocado. Exacto. Y si no hemos, no hemos colocado las dos, la primera y la segunda de nos va a tocar una tercera de Pfizer. 28 días posterior a, a aplicarse la segunda dosis. Es decir, si usted se aplicó hoy 6, a usted le viene tocando el día 4 del, del mes que viene su, eh, su, su refuerzo o su tercera dosis. Si usted se puso antracénica, que mayormente fuera el personal de salud, serían tres meses posterior, 12 semanas, que se le va a colocar la dosis de Pfizer. Hay estudios ya resaltando, tanto en los ingleses, en los alemanes, que favorecen una, una combinación de vacunas, tanto de Pfizer como antracénica y Moderna entre una y otra. También hay estudios en los Estados Unidos que favorecen dicha aplicación de combinación de vacunas, William. Es un, es un trabajo que se van publicando. Recordemos que todo lo que se está haciendo con respecto al COVID es experimental en términos de, a medida que un día avanzamos, se va aprendiendo más. A medida que un día avanzamos, vamos a tener mayor incremento de la inmunidad. Por lo tanto, no se puede decir que la inmunidad... Y es un, hay un, un, una discusión... Eh, de escuela de medicina, dependiendo de la escuela que, de donde usted salió, hay empatía hacia su lugar de origen. En el sentido que digo, eh, cada quien defiende su vacuna, los chinos defienden la de ellos, Europa defiende la de ellos, los norteamericanos defienden lo de ellos. Esas combinaciones de mercado producen, vamos a, a hacer investigaciones, lamentablemente nuestro país no investiga, tenemos datos, pero nadie... Eh, le dan calificaciones para tales, no se invierte dinero de las universidades, no invierten ni el 1% de sus recursos para la investigación, diferente a los, de los países desarrollados, que tienen un alto componente de sus recursos para la investigación, hasta un 20% de lo que Por eso es que hay tantas patentes de universidades y universidades que producen tanto premio ¿No? nosotros okay. no, no estamos ni, ni vecinos de eso. Vamos, vamos a ver el, el, el, el, el chat. Ok, Edis no va a saltar, antes eh, Belkis, A mí no me sale nos saluda, nos dice, saludo, mis saluditos, no Belkis, nuestro saludo para usted también Nidio Terrero también dice saludos, buenas tardes para usted Ay, saludo Nidio, ¿qué tal mi distinguido colega? ¿Cómo no, no, no, está? Sí. Pero señorita, tenga la gentileza, tenga la gentileza, Pero, si es que se puede Si usted no está escuchando, que le está hablando, ¿eh? Espere su turno para que usted salude sí, pero, por favor. Pero ni Mírate. resulta que Nidio es uno de mis seguidores. ¿Ah, entonces, ¿Y? Déjame, ¿Eh? Deja que él me escuche, no, pero, que le toque. Para, para que tú veas, para que tú veas. Mira, hermano, y también Eddie Nova Santana nos saluda, nos dice muchas bendiciones y muy buenas tardes para todo ese grandioso equipo y de comunicadores. Y en especial a mi querida Barahona. Gracias, Eddie. Eh, vamos a saludar también a Papito Santana Papito Papito El Gordo <risa> Papito El Gordo que no está viendo en estos momentos También a Rosamelia González esa es Mélida Pipri. Mélida, Mélida que también no está viendo en estos momentos Saludos para ella Mélida buenas tardes eh, Miriam Matos Méndez Nos dice hola cómo están todos ustedes El mejor programa de la tarde Y Don Rollo que no lo veo Mi hermana lo canceló Manny no desinforme, William Que eso es lo que ustedes tienen aquí No, Nidio Mi querido Don Rollo se le presenta una situación Y no puede estar nidio, aquí hoy Nidio, Nidio, dice Bueno, ya te escuchaste, y lo que dice Indio Orton, mi hermano, dice también que no veo a Don Rollo y, Ah, pero Don Rollo no, está pero, pegado, manny. ¿eh? Oh, pero eh, Don eh, pero, Rollo la pimienta de aquí sí, Ah, pero, pero Dios mío Por ahí hay Mira cállate la boca. Tú te hartaste de venir a este programa. ¿Eh? <risa> Digo, tú te hartaste de venir a este programa. Claro, de que es así. Señor, ¿Qué tú eh? quieres apostar? Que aquí no, aquí, aquí no, nada más nos vamos no, a quedar. No, yo no, tú, tú y yo. No. <risa> ¿Qué tú quieres apostar? Que aquí Pero, nada más nos vamos ¿cuál, a quedar cuál, cuál yo. Lo van a cerrar? ¿Eh? Pues que se cierre <risa> que se cierre, eh, por ahí hay un, un, un, un, un, comentario. un comentario que ustedes no lo, eh, eh, que habla del disparate ese, ah, no ah, ah, el Nidio Terrero dice, sí, sí. a ah, don Rollo está enrollado, así sí, mismo, exactamente así mismo, bien enrollado que está, bueno, <risa> <risa> hay problema ahí, eh, bueno, continuando, eh, doctor, hábleme, eh, qué es lo que está pasando, porque veo como muy poca actividad, eh, con relación a lo que es la vacunación de la Pfizer, eh, de la Pfizer, de la Pfizer, aquí en, en lo que es el municipio de Santa Cruz de Barahona. Hoy me entero, creo que nada más en Ocateva era que estaban poniendo la la Pfizer. La Ajá. Bueno, mira, eh, yo creo que lo, eh, lo hemos dicho en, en ocasiones anteriores con relación a la, a los puestos fijos de vacuna. Me parece como que eh, no sé si es que no entienden o no miden la productividad diaria de vacuna. No tiene sentido estar en un puesto fijo de vacuna donde la productividad es muy baja. Entonces tenemos que cambiar las estrategias en términos de no estar solamente, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos yo he pasado hoy por el puesto fijo de vacuna que tenemos frente a los bomberos en la iglesia? Nunca vi una gente vacunándose. Lo mismo pasé por la iglesia que está frente al, al arco. vi Ahí vi por lo menos una o dos personas. Que en o Italia. sea, que le están haciendo caso omiso a la, a, a, a la jornada de vacunación. Sí, porque hay que intensificar la promoción. Hoy también vi o escuché una, eh, un perifoneo, una guagua anunciadora, motivando a la gente que se vaya a vacunar. Yo creo que hay que intensificar esa acción para que la gente pueda escuchar además las cuñas radiales, Sí, hay, que dar, hay que darle más promoción y, a eso, y, porque eso, eso, eso está céfalo. Sí. Sí. Aquí una, nadie sabe están los, los centros de vacunación. Y grandes. una masiva eh, promoción por redes sociales, eh, de los grupos de WhatsApp, de los grupos de Facebook. Eh, creo que hay una timidez en, en eso, los programas ¿no? locales. Sí, en los programas, eh, participación directa de, de, dice, identificar tres, cuatro, claro, no sé, el claro. número de voceros sí. de la institución que participen rot rotativamente por... Por, por los programas radiales que tenemos y, y televisivos que tenemos localmente para, para que la gente sepa dónde está. Entonces, Mari, la promoción de la salud va en conjunto con una grupo, un grupo de acciones, no solamente el perifoneo, las cuñas radial y televisiva sino también el brochul, los afiches. Eh, eso tenemos que tienen que in intensificar para que la gente vuelva a tener confianza en el, en el operativo de vacunación, porque no es que se ha perdido, y lo digo confianza en el sentido de, de acudir. Entonces, combinar el puesto fijo con el puesto móvil, y repito, el puesto móvil viene siendo, si estoy en el parque central y las personas, ya yo tengo alrededor de una hora y lo que me ha llegado uno o dos personas, pues me muevo a la, a la esquina de... Claro, Más para arriba buscando, de la catedral. Por a mencionar un, un local comercial. Buscando alternativas, buscando alternativas. Buscando fluidez de la Exactamente, gente Exactamente, claro, claro. ¿Y qué digo? Aparte de eso, yo tengo que tener un grupo de personas para hacer también casa a casa. Por ejemplo, en el barrio de Rochir, en Don Bosco, yo tengo que irme para allá casa a casa porque la gente de por ahí no va a pagar un pasaje para venir para acá, para acá abajo. Entonces, ¿qué yo hago? Está demostrado, en principio, la jornada de vacuna. Usted se vacunaba y duraba alrededor de 20 minutos esperando los efectos secundarios. No existen. Entonces, yo puedo vacunar casa a casa. Y yo puedo venir de la falda de la loma allá en Rochir, venir hacia el pueblo. Yo puedo venir de Don Bosco hacia abajo. Yo puedo venir de Pueblo Nuevo Arriba, de Virán, por allá arriba, hacia abajo. Igual puedo venir desde los solares de Milton para acá, para, para en Villa Central. Entonces voy haciéndole un cerco con las vacunas a toda la población. Y esas combinaciones de estrategia que se da en, en, en vacunas, en la jornada grande de vacunas, podíamos alcanzar y superar ese 70% que el presidente habló de poder eh, reducir el toque de queda o quitarlo en esas provincias que alcanzan mayor del 70 de 70% sí, de de vacunados de vacunado que es cobertura de vacunación pero eso tiene que estar certificado eh, no solamente que yo dije que tengo el 70% sino que tiene que estar certificado por los monitoreos rápidos de cobertura es como hacer una encuesta a la población y uno busca quiénes de 100 personas realmente quiénes están vacunados y eso me da la certificación probablemente yo puedo tener un 70% en vacunado, pero eh, si hago un monitoreo rápido como cobertura yo puedo tener hasta un 90% y viceversa, porque eso me da la certificación para saber si realmente los municipios, en este caso que son 11 de nosotros, están eh, por encima del 70%, que es lo que se requiere como meta, país, porque no es que tengamos 100% de la provincia. Después viene des, eh, de, eh, hay que desagregar por municipio quiénes tienen ese número por ciento, por porque yo puedo tener embarado una un 90, pero si tengo Peñón, Fundación, eh, Jaquimelle con un 50. Y tengo la provincia con un 90. Fue fruto de unos municipios que hicieron el trabajo <ríe> mayor que otros. Doctor, el chat se nos ha calentado aquí. mani. hay un mensaje de Stil ahí, por favor, para sí. que tú me lo... Porque fue que se me perdió de acá. Dice, eh, dice Stil Pérez, es interesante el tema que abordan... Eh, el tema que abordan Sería bueno que lo retomen La investigación y el financiamiento Eso dice Estil Pérez Después también hay una, un comentario De parte de Oelmis eh, De Oelmis Sánchez Pero antes dice Miriam Pero te quedas Tú, mi oh, querida, oh, oh. por Don rollo. Mania está fuerte, mi querido. <ríe> eh, dice Marta Patricia Carrasco, mi gente buena. Saludos y bendiciones para ti también, Patricia. O él me dice que también sería muy importante y muy bueno establecer la campaña de vacunación utilizando los medios, o sea, los blogs. Los blogs sí, digitales, los digitales también, blogs claro. Los blogs digitales, sí, sí. que eso, ahora mismo los blogs están teniendo y están llegando hola, a través de las redes sociales. Llega. Entiendes, sería bueno que Salud Pública tomen cuenta eso, de, de llevar esa campaña de vacunación en los bloques. Entonces, eh, retomando nuevamente, por, por ahí está San Mary Gómez, dice buenas tardes. Eh, Giovanni Parra, saludo y bendiciones para todos. Igualmente para usted, Giovanni, muchas bendiciones. Y entonces dice, es til, ¿verdad? Sí, tomando la, la, la pregunta de tiro o la sugerencia. Mayormente. es interesante el tema que abordan, sería bueno que sí. lo retomen la investigación y el financiamiento. Sí, eh, mayormente las investigaciones en este país en términos de salud eh, uh -huh. son financiados por organismos internacionales. Tanto, por ejemplo, si nos vamos a, a, la, a, las, a las agencias cooperativas, la de Estados Unidos, USAID, la de Japón, la YAICA, la, la Comunidad Europea tiene otra también. Entonces, ellos son que financian... Eh, prácticamente todas las investigaciones que se realizan en salud. En estos momentos, como el mundo entero está azotado por la pandemia, no tenemos esos fondos disponibles para dar investigaciones. Y de, y de pocos países eh, están surgiendo las investigaciones. Digo, países subdesarrollados. En términos de los países grandes, ellos tienen un gran por ciento de los fondos destinados a, a las universidades. Y poniendo una universidad más que otra eh, tiene carácter de, de jerarquía o de mayor logro. Tú debes hablar de OFAN, ¿cuánto dinero va a la investigación? Ellos han producido 98 premios Nobel. La vacuna wow. antracénica fue de OFAN que salió. Entonces, ahí y no tienen 99 porque Hawking no, no, no estaba ahí en la universidad, que también era eh, inició por ahí. Oh, eh, entonces, ¿qué tenemos? Y si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, Jay, eh, eh, Stanford, de gran, una gran cantidad de dinero, en términos porcentuales, más del 20% de sus recursos van a investigación, porque la patente le devuelve la, la, el gasto o la inversión que hacen en las investigaciones. Y por o tanto. Sea, te, es, se se desarrollan muy bien, actúan muy bien en lo que es la investigación, entonces quien invierte no pierde. Exactamente, con, con grandes cadenas comerciales se producen esas investigaciones. Nosotros aquí, las empresas privadas, no dan recursos para investigación. Las universidades de nosotros no alcanzan ni el 1% para investigación porque se van en, en gasto corriente de, de nómina, de, de equipamiento y, y esas cuestiones que nosotros como país podemos decir que vamos a seguir un poquito atrasados si no se da un revuelco y a, hacia la investigación porque en estos momentos ya yo creo que la ¿Usted cree que existe aquí eh, personas que pueden eh, eh, dar así para la ¿Aportar? La... Sí, claro, la... él conecta ahí y hay familia aquí llena de dinero que todavía los tratamientos de ellos van a seguir viviendo. Doctor, una pregunta hoy. muy, una pregunta muy importante, eh, aprovechando los comentarios de Steel, Cuba realizó su propia vacuna. Sí, pero Cuba sí? investiga. Ahora, Steel dice, ¿hay alguna, hay algún laboratorio nacional que pueda hacer la vacuna contra la COVID-19 con la fórmula establecida? Aquí se produce vacuna antirrábica para animales y humanos en este país. Ok. Sí. Aquí hay laboratorios que pueden producir, eh, solamente que si la patente, es. Eh, se llega a, a, a compartir entonces tendríamos resultados óptimos pero las vacunas en cuestión de tres meses más probablemente para octubre las vacunas van a andar como los botellones de agua porque cada país de esos desarrollados está haciendo sus propias investigaciones y a medida que vayamos pero a, República Dominicana no está no, investigando yo dije no no, no país de real. nosotros de, de, de américa latina nosotros okay. tenemos Bien. alrededor de cinco países que viven investigando permanentemente Cuba a la cabeza Brasil Chile los mexicanos y los la y argentina inmediatamente viene surgiendo colombia en términos de investigaciones pero nosotros los teteo te, te, nada más teteo te, aquí teteo nada más <risa> lamentablemente Dios yo creo mire, que y mira eh, sería interesante porque en el eh, eh, estil aquí lo que hay teteo nada más teteo eh, más nada por ejemplo los ayuntamientos tienen una ley que eh, salud educación y género de que deben de destinarle 4% de sus recursos para esos tres renglones. Y usted se pregunta, ¿y dónde están invertidos? En todos los ayuntamientos, porque es una ley municipal, y sin embargo, nosotros no sabemos ni siquiera para qué utilizan. Porque en estos momentos de la pandemia, el término de salud, educación y género, <coughs> esa ley, que es eh, 4206, yo creo que algo así que se llama, eh, pudiéramos estar destinados a la promoción en los blogs, claro. eh, en las cuñas radiales, en, la, en, en el perifoneo, en claro, claro. la guaguita anunciadora, el nombre chur Ese 4% de los ayuntamientos destinados a, a eso, a en eso. virtud de la pandemia que estamos. Entonces, claro. ¿qué podían apoyar? A salir de la pandemia a través de la vacunación. Y por tanto también dar un poco de recursos, porque estamos saliendo positivos. Eh, mucha gente, aunque estamos en un porcentaje de positividad que viene reduciéndose, yo no haría eso, yo haría ahora mismo un... Mmm, el asunto. No, yo hiciera un estudio de prevalencia de prevalencia por municipio para determinar cuál es la prevalencia de los casos en cada municipio. Exactamente, e incrementar la publicidad en esos Exacto, municipios. Exacto, o sea, ahí estir, pudiéramos entonces combinar, no solamente el, el componente de los ayuntamientos, sino que a través también de, de, de esa de los municipios poder exigir al gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, dennos fondos para completar este proceso de investigación y tomar medidas, no solamente las medidas nacionales, sino las medidas también particulares, porque para qué tenemos, y es penoso, cuando yo he visto en la en los medios, en los blogs, una mesa de, de salud para trabajar la vacuna. Sin embargo, no veo un médico en la mesa principal. No, no, no, eso es lo malo del caso. Increíble. No veo un salubrista, no veo no, un epidemiólogo. No, que, Ahí usted ve a fulano de tal. Que fulano dirija, de dirija que dirija las acciones? En procura, primero reducir los casos, segundo de tratar de aislar y curar los infectados y tercero, incrementación de la vacuna, porque ¿cuáles son las estrategias que me va a dar a mí un mercadólogo o una persona funcionaria del gobierno que no sea del área de salud? Moviliza gente, porque lo consideran como si fuera a votar voto, buscar votos y tenemos las desventajas que cuando combinamos esa acción como si fuera a buscar votos si no hay dinero en la mano, la gente no va claro que no. es. Mira, tenemos un comentario sí, acá de... Ah. Yo quería intervenir ahora en este momento, William. Sería bueno esto que dice el doctor con relación a lo que es el 4% de salud, género y salud, educación. Salud, educación y género, ajá. Sí, y, y también... Que poca gente sabe que esa ley existe. Sí, y nos parece que también <risa> deporte no está incluido ahí. No, solamente esos tres renglones. Bueno, entonces eh, también está lo que salud pública también debe... Eh, no dejarle todo solamente a eso, yo creo que todo el mundo debemos eh, poner un, un granito de arena Como podemos ver en el Faro del Sur, un, una nota que nos envía el, el señor Oermi Sánchez Que dice, la profesora Pilar Sánchez, me voy a tomar el atrevimiento de leerla, Mani eh, dice, la profesora Pilar Sánchez llama a los padres llevar a sus hijos de 12 años a vacunarse contra el COVID-19. Yo, yo leí esa información porque siempre lejos de, del Faro del Sur y, y me apena, y lo voy a decir con toda franqueza, me apena que si es la directora que esté llamando a los padres no, vamos a combinar las acciones dentro de la escuela no es posible que yo tenga 500 niños mayores de 13 años mayores de 12 años en la escuela y yo no tenga la facultad o el mecanismo para vacunar a mi población ojeta de mi escuela en, en tal sentido lo digo porque la escuela Baito tiene 500 niños por decir, lo repito entonces tienen que crear un mecanismo dentro de la escuela para que los niños que están en su casa recibiendo Acudan la vacuna puedan a vacunarse por claro. día Claro. Para mantener el distanciamiento. Yo empiezo con los de 12 años, que probablemente andan entre el sexto o séptimo curso. Vengan, los de séptimo les toca vacunarse hoy y tienen que acudir todo. Y combino con la entrega de los alimentos en la escuela pública con la, la vacunación. vacunación. Y voy dando, pero también voy recibiendo. Claro. Entonces, hago una combinación en la escuela y es probable que en menos de 15 días, los niños de 12, o los adolescentes de 12 a 17 años, a 12 a 17 años, Tú estar vacunándolo en 15 días en mi provincia. Si, monto, si tengo la vacuna disponible, porque también es un factor determinante. ¿Tengo la vacuna disponible para vacunar a todo el mundo o lo voy haciendo por fase? Voy haciéndolo por municipio y voy cerrando municipios en términos de mi población a través de la escuela. Claro. ¿Quiénes me van a quedar? Los que no están en la escuela. Entonces, lo hago a través de la unidad de atención primaria de la zona. Que ellos sí tienen identificado quién está en la escuela y quién no está en la escuela dentro de su demarcación territoriales, entonces voy desarrollando y es probable que nosotros en un mes tengamos mayor del 70% de la población objeta a vacunar porque hay 41% tengo, ¿de cuánto? porque hmm. no me dan el detalle Exacto, Exacto. Hay un comentario ahí, doctor, eh, de Augusto Obispo. Era el que tú ibas a, sí, a leer? Sí, sí, Léelo, William. Ok, dice aquí: Hola, buenas tardes. ese Augusto Obispo Batista. Se llama. Ay, saludo, Obispo ah, pero, querido, ay, mi distinguido ay, colega, sí. colega. Yo no voy a tener que cerrar el bendito micrófono, ay, William. Dios, no, no, no, no, mal, no, no, no, no, Consuelo lo Consuelo, no, no, no, no, no, no, no, no, eh, mira, dice aquí Augusto, ¿Verdad? Hola, buenas tardes a todos. Es observando que después, he observado que después de tener la primera dosis de la vacuna y la segunda que hay que, ahí es que el COVID-19 les da, le ha dado a la gente, pero una pregunta, ¿Por qué te da, le da COVID con la vacuna puesta y le repite hasta dos veces? Bien, es fácil. Eh, no, no, son tan seguras que quiere poner la tercera dosis. Bien, nadie ha dicho que no le va a dar la mm. enfermedad a pesar de tener la 2, 3, 4, 5 y tanta dosis sea posible okay. lo que la vacuna va a evitar es la forma grave de la enfermedad, no que no te va a dar es la forma grave que te va a llevar a un hospital, posteriormente a una sala de emergencia de hospital a, un a una sala de, de, ¿De, ingreso, de ingreso después una unidad de cuidado de intensivo y posteriormente una intubación esa es la forma de la intubación que, que, que la vacuna va a permitir ...que tú no llegues que con te, las eh, vacunas... te evite, te evite... ...te evite eso, la forma grave de la enfermedad... ...ok... ...entonces ayer eh, mi hermano posteó en su Facebook... ...una imagen de tres tomografías... ...de una persona que tenía la dos dosis... ...una persona que tenía una dosis... ...y una persona que no tenía nada Ninguna. de vacuna... ...en la imagen de la tomografía... Del, ...de los pulmones... ...el que no tenía nada... ...era prácticamente un muerto andante. El que tenía una, por lo menos se veía que se podía recuperar. Y el que no te el que tenía las dos vacunas, prácticamente una persona asintomática. Y he puesto el ejemplo aquí, la esposa mía tiene las dos vacunas. Tiene la casa positiva, pero sin mayor riesgo de síntomas, que el dolor de cuerpo, la cefalea, que es el dolor de cabeza, una náusea y la diarrea, de ahí no pasó. Me voy al otro extremo. Mi papá lo ha dicho otras veces para que el obispo me oiga. Mi papá tenía la dos dosis de vacuna. La señora que no lo cuida por la edad, en principio, no le correspondía. Se infectó. Mi papá no le pasó nada. Y una persona con un ACV eh, histórico, es decir, de un año, mm -hmm. postrado en una silla de ruedas, que no camina, no habla, sin embargo no fue infectado. ya yeah. Vale. Mire, eh, eh, doctor, aquí. El chat fuerte, señores. Estil Pérez nos dice: excelente entrevista. Hay que acercarnos más a la ciencia. Ese programa es un canal, es un canal. En serio y en chelcha, aprendamos. Mis felicitaciones para ustedes. Muchas gracias, Estil. Buelmi nos mandó una nota ahí que ya María lo habló sobre eso. José Maizoné nos dice: saludos para todo, con mucho cariño desde Boston. Tarde, pero seguro. Saludos para el doctor José Luis y en especial para Mari, que me hizo Saludo. una falta a escucho. Oh, Ay, gracias, querido, gracias. Doctor, dice Maisonet también, fíjate, doctor. Fíjate, Y su esposa, ¿cómo sigue? Le atendemos en nuestras oraciones. Amén, muchísimas gracias. Va mejorando ya. Hoy prácticamente ya andaba en la casa con su mascarilla para que ah, okay. la niña. También nos dice... Y con mejor estado de ánimo. Ok. También Qué nos bueno. dice Maisonet, doctor, la semana que viene estoy allá. ¿Tiene algún consejo para mí? Bueno, eh, usted tiene la, la vamos a decir, la suerte y la gracia de tener, va a llegar, va a llegar... de tener su dos dosis y también va a tener la gracia de que la reducción de los casos es eh, notable, igual que los ingresos, por lo tanto, mantener eh, su cuidado, su mascarilla. No descuidarse y mantener el, el aislamiento a todo el que vaya a saludar, déle con el puño y ando con su, su agüita ahí. una persona eh, porque ahí es donde yo entiendo, eh, una persona pues que por se, ejemplo se, se cogió toda la pregunta ya, para hoy. ¿quién? ¿Tú? no pues yo soy el director del programa. Ah, tú, no, ¿tú? Director del programa. Tú, tú. no, lo que pasa es que Él se está tomando muchas atribuciones pero no te lo voy a permitir. Aquí el director del programa. El rollo me ha dado directrices. ¿Y quién eres tú y don Rollo? Para Ahí que está. don Rollo te esté dando directriz a ti aquí. está ¿Eh? <risa> <Donita> buena. <risa> para, eso, que, para que no te sorprenda. Te va, te va eso, va eso me lo va a decir a mí cuando él venga aquí. Si es, si es que viene. Él viene, de que viene, viene. Doctor, eh, ¿hay algún riesgo de que, por ejemplo, una persona tan pronto se vacune, la vacuna le traiga efecto? Porque, por ejemplo, hay una persona en lo que es el área de Villa Central, que se puso la vacuna hoy y al otro día le atacó fiebre, dolor de cabeza y resultó que tenía el COVID. Igualito como me dio a mí. Ya. Yeah. Nos pusimos la vacuna ese mismo día, probablemente estábamos infectados y ese día se despertó la enfermedad y presentamos síntomas. ¿Qué presentamos? La fiebre, el dolor de cuerpo, el escalofrío, ¿Y entonces, la cefalea. ¿No corre riesgo una persona que tenga la vacuna? No, ¿por porque en ese momento coincidencialmente se puso la vacuna cuando tenía la infectación de la enfermedad. ¿Y no le traía eso mayor consecuencia? No, no le mayor consecuencia, sino la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué puede ser? Que dependiendo del organismo, dependiendo si tiene una patología de base, diga así, hipertensión, diabetes o problemas renales, o del hígado hepático, podría tener probablemente riesgo, aumenten los riesgos de la enfermedad, pero no la vacuna per se, no es la vacuna per se. Se llama eh, y si lo atribuimos la vacuna, de que yo he dicho lo que se llama SAVI evento supuestamente atribuir a la vacuna ahí se puede dar el caso, pero ¿qué pasa? ahí pudiéramos determinar a través de una analítica para determinar si el, la persona se infectó ese día o si se infectó antes, los, an, yo lo he antígenos, que es un tema que se está debatiendo porque se está diciendo ah, que los antígenos míos están muy por debajo con relación, o los anticuerpos están muy por debajo para eh, no me produjo la inmunidad. Y, y hice referencia la semana pasada que el doctor Eduardo Ariasuero, presidente del colegio médico, se tuvo que poner la tercera dosis porque él no presentó eh, inmunidad para eh, con la Sinovac. Y hay personas en el mundo que eh, han no han presentado inmunidad ni con Pfizer ni con Pfizer. Por eso también se habla de combinaciones de vacunas, buscando ese despertar. Entonces, Mani, se da lo que lo que llamamos sabe que probablemente tú estás pensando un evento supuestamente atribuido la vacuna, Exacto. que no es real, sino eso es una investigación que hay que hacer posterior, hacer analítica, pero en este país solamente usted es positivo o es negativo y de Ay, ahí no, no no perdemos. Es una analítica cuesta como dos mil pesos, la gente se lo está haciendo para ver, así que los laboratorios también han ido incrementando sus ingresos, ingresos porque no es natural que nos hagamos, no, a ver si yo tengo anticuerpos para tal enfermedad. No es natural, pero la gente, por como dice una periodista muy destacada, somos de clase media parejera. ¿De clase media parejera? Sí. <ríe> sí. <ríe> Esa es bueno. buena. Entonces buscamos, eh, eh, también para resaltar, de, independientemente de que estemos cuidando la salud, pero es una forma también de, yo digo a veces de, de identificar que yo soy más importante que tú, y por eso hago ciertas cosas, independientemente tenemos que cuidarnos. Sí. Ok, eh, ahí eh, Edili ¿verdad? Arriba eh, Matos dice saludos, muchas bendiciones para usted, Edilí. Amén, eh, para ella también. Miriam Matos tiene un, un comentario. Suelta a Mani, don Jorge. Eh, eh, no, eh, no, no, no, qué gozo. Pero Mani suelta a Marte, sí, es verdad. Eh, a Júpiter es que yo la voy a mandar. <risa> es, a, es a Júpiter que Mira, la voy yo a no Manny. estoy viendo esos comentarios. Se están eh, salvando que yo no lo estoy viendo. Porque mira, eh, Me han quitado el wifi. Do, dice aquí, miren pero por Dios usted no tiene algo que escribir, hágamele una pregunta al doctor aquí acerca de la vacuna pero, de lo que usted quiera, no nada, y no esté oye, perdiendo oye. su tiempo ni que preguntando por el disparate ese de Don rollo él va a retornar pronto pero, ¿qué cosa está? yo sé que lo extrañan él va a volver pronto no doctor, se preocupen ¿Sí, las oye? secuelas después de la enfermedad mira William, quizá es lo más preocupante que hay sí eso preocupa. Eh, porque todo eh, decíamos eh, grupo de colegas que todos nos vamos a infectar de una u otra forma sabiendo que el 80% de la población <coughs> no iba a presentar síntomas por lo tanto tú te pudiste haber contagiado y tú no lo supiste eh, el 15% podía llegar a, a presentar, el otro 20% va a presentar síntomas de ese, 5%, eh, de ese 20% un 5% eh, podía llegar a la sala de los hospitales y un menos de un 2% iría a cuidados intensivos ¿Qué pasa? Que el cuidado intensivo es muy costoso y a veces los, eh, los estados lo que evitan es eso, por el alto consumo que lleva una unidad de cuidado intensivo. Te digo todo eso eh, partiendo la, en los espacios que vamos a ocupar, pero realmente eh, tenemos que cuidar, no es lo que eh, hay que insistir con la población en el sentido general, cuidarse, cuidarse, cuidarse. Sí, porque yo veo, yo he visto que, o sea, eh, varias personas que después quedan negativo tienen una secuela de que le continúa y que tienen Entonces, que... Entonces, tiene que... eh, eh, en, este, en ese término, los psiquiatras, eh, creo que Guerrero Heredia, y, y, y perdona Steve, he oído a Guerrero Heredia que ha presentado eh, por, por su propio recurso un estudio de los efectos del COVID ante los pacientes, quizá no en el tiempo de recuperación, sino okay. en, los, en los pacientes positivos. Creo que así se llama el estudio, que es el único que se ha presentado con relación a la salud mental de la gente. Pero cuando tú ves, es una enfermedad que te <coughs> puede fácilmente deprimir y hay ciertos suicidios que se han, eh, se han realizado en personas posterior a la enfermedad de COVID en menos de 30 días, porque te deprime. Eh, realmente tú llega a un grado, siendo positivo, y dices, me voy a morir. Y cuando tú ves eh, ciertas personas que de la cual tú tienes muchos afectos y cariño y esa es tu preocupación. Si llega a un hospital y tú ves que fallece uno al lado de ti, más preocupación te da. Sí, Entonces, claro. Te vas como consumiendo eh, y deprimiéndote eh, realmente que puede eh, llevarte posteriormente a, a un médico en busca de la solución de la salud mental. Y yo aconsejo, en términos real, de que todo el que salga negativo, por lo menos dé una consulta en psicología, en terapia o en la propia psiquiatría para fortalecer la salud mental de uno. Porque Pero realmente... no entiendo, ustedes me tienen perdido a mí. ¿Por qué, mani? Claro, yo no entiendo, porque usted está hablando de que si sale negativo. Si sale negativo, yo creo que no, no puede traer... cuando salga negativo, sí. el es paciente es que... positivo. Ah, ok, ya. Es que Ay, es ah, okay. tú estás... Que no, no, no, no, asunto asunto no. no. Tú haces asunto... tu asunto... este asunto médico. Válido, válido, válido, válido, aclarando, Mani. Realmente es verdad. Tenía que decirlo así. Cuando dé negativo a la persona, después de cruzar el proceso de la positividad... Vamos a decir, los 14, 21 días, cuando se hace la prueba, pa, ya estoy negativo. Es como Mira, uno uno empieza eh, como a respirar un chin, pero mentalmente uno le da todavía eh, caco No a saluda, no, curso. no saluda a Don Rollo, dice, saludo mi gente Pero para qué tú interrumpes al doctor para tú saludar eso Mi querido, <risa> mi querido Don Rollo, aquí no estamos saludos, ya dice, aquí buenas yo. dice mi gente, buenas tardes, estamos bien de este lado Bendiciones para todos, igual a ti Como que ¿qué? se lo están y... preguntando a él, que cómo está él por ahí <risa> <risa> Y nada, tú, tú, tú sabes que tú eres de nosotros eh, Wilby Sánchez, doctor, nos dice aquí: ¿cuándo en, cuando en esta ciudad de Barahona empieza la tercera dosis o refuerzo? Según dice, desde el día primero están las vacunas aquí. Según eh, se dice, perdón. Sí, las vacunas están aquí, pero están destinadas a, a vacunar los adolescentes. La mm. fase que tienen disponible solo es para. están concentrados, según la directora provincial, la doctora Terma Batista, para. para en, y, y le doy razón. En el análisis mm. que hizo. Mm. Sí, coincido mm. con ella. Mm. Yo prefiero vacunar, seguir vacunando a los adolescentes para completar mis dos dosis y no empezar a aplicarlo a una tercera dosis. Porque tengo... Y reforzar o forzarme para que sea a la par. La gente de primera dosis con mi segunda dosis. Completar ese proceso. Para después entrar en el proceso de la tercera dosis. Mm. Yo me voy por esa condición también. Para completar con las diferentes acciones que hemos hablado en el programa para eh, vacunar mis adolescentes que no son los que andan en la calle infectando que tengo también que aclarar eso no son los menores de 17 años son los mayores de 18 años ya. porque cuántos niños eh, menores de 18 años digo niños adolescentes hemos tenido infectados menos del 4% de todos los de todos los infectados que que tenemos en la provincia y en el país cuando usted refleja cuántos niños tiene ingresados por covid el hospital Principal pediátrico del país, Robert Rí, no han pasado más de 12 en, en un día. Sin embargo, ¿cuántos adultos tenemos en el país? O sea, cuando hablamos de adultos, hablamos de 18 de años 18 en adelante. adelante. Sí, 18 años adelante, exacto. Y menores de de, de de adolescentes, menores de 18 en términos de la adultez que nos da la cédula. Porque ya. son adolescentes igual, lo único que los de 18 hasta 21 años, o hasta dicen algunos hasta 20, eh, son adolescentes tardíos, en la etapa tardía. En la adolescente per se son de, 14, de 12 a 17, 18. Y de adolescencia temprana se hablan de 10 a 12, 13 años, dependiendo del autor... Así lo describe Y la organización eh, panamericana de la salud Doctor, también. y lo, lo que se vacunan de 12 años en adelante a, eh, Llevan dos dosis, ¿verdad? Dos dosis, se aplica la primera Y a los 28 días se va a aplicar su segunda dosis Esa de la Pfizer que está Pfizer Es la que está aprobada para los adolescentes Y niños okay. Sí, pero es, es muy bueno aclarar, eh, doctor Que esa vacuna de la Pfizer Se ha hecho, o, o más bien se ha declarado para, para los adolescentes, pero no quiere decir Que no esté apta para los adultos sí, también Sí, porque mm. eh, eso eh, lo que pasa es que para nosotros en la, provincia, en la provincia de Barahona, claro. en este momento, lo que están destinadas a la Pfizer, que es la tercera dosis también que nos van a colocar o el refuerzo. La Pfizer, exacto. Sí, lo único que en Barahona, eh, según las autoridades, las que tienen disponibles están destinadas todas para, la, para, lo, para sí. los adolescentes. Yo, yo, le, yo le hago el aclarando. Yo le hago lo, pero eh, sí eh, no va a tocar, eh, de no la va a tocar Pfizer, sí pero, la tercera dosis. O uh, uh, refuerzo a los que tienen la segunda dosis, le va a corresponder Pfizer. Perfecto. No, si no va. inclusive en los lineamientos del ministerio hablan hasta de otra tarjeta de vacunación que le van a, a entregar al momento de aplicarle sus refuerzos de tercera dosis. Yo le hago okay. el aclarando, eh, porque allí Turco Trudy una vez dijo: mmm, Lo que pasa es. <risa> eh, Está lo que, No, no, no. Lo que pasa es que hay personas, hay personas, hay una, una gran mayoría de la población. Eh, antes que nada, bendición, tía Flavia. Ahí está tía Flavia directamente desde Miami. Dice, saludos y muchas bendiciones para todos. Saludos, Flavia. Eh, tía, me saluda tía Reyita y a tío Miguel y a toda esa gente por allá. Eh, hay una, una, una, una gran población, doctor, y es bueno que entienda Ajá. que creen que la Pfizer, por el hecho de que se trajo esa vacuna para menores, creen que es exclusiva y, para es ellos. Exclusiva para ellos. O sea como que está for, eh, eh, eh, Pro, eh, programada para diseñar no, no, como, sí. como que la fórmula de esa vacuna es, para es exclusiva para, para, para, para, para el, menores los adolescentes. eso misma. es lo que muchos han creído entonces, si salud pública o los medios, como usted lo acaba de decir no le aclaran a la población pueden pensar, pueden pensar en el mañana, de que lo que le están poniendo es una vacuna de menores Bien, que más. le están poniendo es una vacuna de niños <ríe> pueden pensar eso Oye, Mira, eh, eh, Oye Don eh, Roger lo que dice Cállate la boca, disparate, <risa> eh, mira, elimíname eso, ese, ese hombre de ahí del chat, el favor, el, elimínalo de ahí. Dice Don no, Roger que tiene miedo, se está <risa> No, mira, y es bueno el, el comentario de Mari y sí, a la vez sí. la pregunta, porque mucha gente me lo ha preguntado. Exacto. Y ¿Sí? yo le digo, no, es la misma vacuna. Lo que pasa es que dependiendo del momento, si en este momento están vacunando los adolescentes con, ese, con esa vacuna de Pfizer, que completen a nosotros. Eh, Independientemente del gobierno marca la tercera dosis o el refuerzo. Ya habían personas que se habían vacunado con Pfizer fuera del país, como sus refuerzos realmente. Y yo conozco dos médicos que fueron a Puerto Rico y se pusieron Pfizer. Y se habían puesto aquí su dos Sinovac. Ok. Sí. Eh, eh, eh. Doctor. Dos amigos ha eh, llegado me dijeron, nosotros fuimos a tal sitio y no la pusimos. Doctor, yo, yo corroboro con la pregunta que dijo ahorita Augusto Obispo. Ajá no va, no dio resultado. Sí, mira, William, Inglaterra, Inglaterra marcó para septiembre vacunar su tercera dosis. Ya Estados Unidos habló de una tercera dosis, lo, eh, no lo que no ha dicho la eh, fecha. Ya, okay. Y ellos tienen la Pfizer y tienen Johnson y Johnson, y tienen Moderna, tienen tres tipos de vacunas. Sin ¿Y embargo, ya van, ya, van ya hablan de coles. una tercera dosis. Aquí Uy. no se sabe, probablemente hagamos el, el, el combate como a la influenza, la vacuna de influenza. Sí. Que a ti te gusta mucho, Willy. Sí. <risa> la vacuna de influenza llega todos los noviembre uh -huh. sí. eh, de cada año a nuestro país. Pero este, no aquí a la República Dominicana. Sí, influenza sí, llega. Willy se la ha puesto. <risa> eh, para la gripe. Entonces, llega todos los feo. años y no es una vacuna de por vida, es una vacuna que todos los años ustedes se la tienen que poner Eso con porque, el frío, por el frío, porque y varía así. mucho los virus entonces ellos a veces ajustan la vacuna una con otra o eh, la, la ajustan para las nuevas cepas de los virus que, que, que, que van a venir durante ese año. En Estados Unidos la neumonía, fuera del COVID, mataba, mataba a mucha gente. La influenza, después de la jornada de vacuna de influenza de unos años para acá, sí, para eso ha reducido considerablemente. Ayuda ayuda mucho al cuerpo humano con el asunto del, del de de apetito, la, la de que le da con el frío y las cosas exacto. así. Aquí en principio eran para los invenciantes los mayores de 65 años. Sí, ya se ha ido ampliando, mayores de 50, las embarazadas, los niños con condiciones... Eh, de salud especiales eh, y todo eso y Mari mira realmente tiene la da resultados da resultados entonces sí. con la vacuna de, de, de, de del COVID probablemente estemos en poco tiempo igual que que, que, que se la re, que sea probablemente sea ponérsela una todo todos, lo, los todos los años probablemente si este enfermedad no desaparece pronto wow. de la fase porque realmente conlleva a que un refuerzo una tercera dosis una cuarta una quinta y se lo estoy diciendo hoy, probablemente esa sea el la solución de es. cada día y, y dominicana ya hay otros países que la, la están colocando, Israel la va a colocar, eh, Palestina creo, un país de esos de, de, de Medio doctor, Oriente, la están colocando Doctor, antes de ella, porque estamos contra el tiempo eh, mañana se comienza la nueva modalidad del toque de queda sí. y ahí sí. el presidente va a hablar mañana Sí, exactamente. realmente eh, hagan unas correcciones posteriores es verdad Sí, eh, hay una presión social eh, hacia la apertura total de o la sea, población. Eh, ¿Usted cree que baje la guardia? Parece que sí. Parece yo que creo que si lo hace va a cometer un grave error. Yo también. Yo me suscribo a, a, al colegio médico a la cual pertenezco. Atención, que... cuñado, que si quitan el toque de queda no venga República Dominicana. No, no, puede venir porque la <ríe> hay, hay una baja considerable, considerablemente y, y puede ser la carnada mañana puede aparecer la carnada para la población para que terminemos de vacunarnos con segunda, tercera y todas las dosis que sea posible si sí, efectivamente el gobierno anunció el fin de semana que eh, provincias mayores 70% que tengan su segunda dosis puedan ser eh, quitados el toque de queda por Entonces, eso, está, está, es una carnada que yo no que, sabía, excúseme, no sabía que Ilias Piña está metida en la provincia, en las cinco provincias de que puede que el toque de queda se le, se le quite Sí, es por la cantidad de de, de, de, ¿De población de la, vacunada Sí, en términos porcentual de su población con segunda dosis y, y, y realmente con, cuando preguntaste de la sinovac ahorita como y es que la eficacia de la sinovac, tú te imaginas en seis semanas cómo estaba de alto el pico. De, de las personas sí, ingresadas fuerte, si quise. no hubiésemos tenido la sinova estaba fuerte el, eh, oígame el mes de mayo cuando en, un en mayo un, y junio un, un, un mes criminal sí. si y no hubiésemos tenido eh, yo creo que todos los martes veníamos de de mano pésame sí, aquí. Exactamente, sí. Sí. Eh, si no hubiésemos tenido la sinova cuántos serían los muertos hoy hmm, mira oh, eh, ay, nos tanto. dice nos dice aquí josefina pérez y pérez saludos al doctor eh, mi prima Dice, me alegro que la Pfizer ya la tengan y eh, esa vez es para adultos y menores, qué bueno. Sí, eh, eh, ya el país está recibiendo todos los viernes, ya. una cantidad considerable de todos los viernes, lleva William, de, de un hey. millón de dosis. Mira, mira el comentario de, de, de, del Indio Orton. <risa> ya, Dame por, bueno, antes con José Maisoné que nos dice, yo soy una persona casera, eso a mí no me molesta, <risa> lo del toque de queda. <risa> el Indio Orton dice, ay mi madre. El virus es vampiro. Solo sale de noche. Yo tengo mi ramillete de ajo mi, mi crucifijo. No, hay gente de verdad que se hace la, la, la pregunta. ¡Idioto! De noche. Eh, dame de noche porque el toque de queda prácticamente de noche. Pero si él vio la apertura que tuvimos un par de Semana Santa, ¿cómo estaba no todo el mundo de compadre abrazándonos de noche? Así. Así es. Porque de noche se rompe el distanciamiento. Se acaba todo ahí. El alcohol... Sí. La, el saludo del dominicano es muy caluroso. Yo no solamente te doy la mano, también te abrazo. Si tengo mucho tiempo, ¿Usted, que no te usted, veo. usted cree que no es un peligro ponerse toque de queda hasta las sí, 10? Sí, yo creo que todavía eh, la primera decisión de la carnada los, del 70% de la población mm. vacunada, yo creo que sería lo, cuando lleguemos a esa etapa como país, como país, yo creo que ahí se pudiera dar la apertura. Pero mientras tanto nosotros... Uy, porque, óigame, están muy... dando, dando hasta las 10 de la 1, que toque de queda y hasta las 12 en tránsito libre. O sea, bueno, a partir sí. de mañana. A, a partir, partir de mañana. mañana ya. Pero hoy es hasta las 6. No, no, hoy es normal. Hoy Entonces, es normal. Todo eh, comienza a partir de mañana. Yo creo que este, debimos de, de, de mantenerlo, aunque sea por, por este mes. Entero así ya. Este como claro. de... Porque ya las cosas van bajando con, con sí, el, como y estamos. Y hay que tratar de reducir lo más que podamos, porque probablemente... Y entonces, ellos, ellos tienen la aprobación de 45 días más de estado de emergencia. Sí. Tú puedes ir sortando pero muy poco al paso, claro, claro. muy al paso, muy al paso para tener control de la aprobación, porque el control tú lo tienes con la aprobación de la ley del, del estado de emergencia. El toque de queda es un elemento, del para que poder hacer un toque de queda mayor a la 48, 72 horas, y, Mani, y Marita aquí que es abogada, tiene que ser bajo una ley. Mm. No puede ser, de forma, el decreto no puede ser eh, muy, trans, muy corto cuando no hay una aprobación del estado de emergencia. Entonces, ¿qué pasaría? Sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y, y, y que Dios no lo quiera. Que vuelve de nuevo y aumenten los casos. A volver de nuevo a bajar el toque de Bueno, cara? Otra no, vez tenemos no, no, que apretar. No, no. No. Y eso lo ha hecho todos los países. Francia, eh, por decir, de los cinco continentes. Desde Australia. Eh, en Europa aquí en Sudamérica en África sí, aquí si aquí no se hubiese todo? movido si aquí no se me hubiese movido tanto ese toque de queda las cosas tuvieran Ajá, y en los países donde están permanentemente abiertos permanentemente cerrados se dio lo mismo las mismas situaciones cuando abrieron sí, pero... mira España ahora mismo abrió y iban y, y quitaron la mascarilla estaba contemplando otra vez usar mascarilla. En Estados Unidos lo mismo, estaba en un momento dado contemplando usar mascarilla en algunos estados, no en todos, claro está, porque dependiendo también de la alta cobertura de vacunación, ellos han ido eliminando ciertas restricciones. Lo mismo puede pasar aquí, no hay que desesperarse. Sí. No hay que decir. Bueno, el, el, lo... el romo está ahí, como dice un amigo sí. mío. No se va, no se va. El romo vamos. va a tener los tramos esperando. esperando. Así es. <risa> bueno, señores, mañana tenemos como invitado en el programa el, a, a representantes de la Asociación de Turismo. Ustedes saben que se formó ya una asociación de turismo aquí en Barahona. Uh -huh. Y como ustedes ya. De, de ver, turismo o de guía turístico. Eh, perdón, de guía turístico. Oye, Manny, pero ve acá. Manny, pero por Dios, Manny. Manny, no, man? no. No, no, no, truco? no, truco, Truco, truco, Gonzalo. Dos Entonces, perdón, mañana. Mañana lo tenemos. Sí, porque yo se quedaron callados. Yo no sabía lo que es eso, doctor. Fue después que te habló. No, no, no. Te lo van a decir, te lo van a decir. Mañana, pues, tenemos, ¿verdad? Asociación de guías turísticos, aquí en, en el programa vamos a Qué estar bien. hablando acerca de turismo y, eh, como no, de algunas cosas que se pretenden. Que lo que el diablo dice ese vidrio, ese, ese santo, y ¿Eh? eso está loco. Si, si, si, ya hace falta consuelo. Eh? Por favor, entonces mañana, pues les invito a que se den una cita más con nosotros en este espacio en serio. Inchel, sabía, estuvo con nosotros eh, como todos los martes. El epidemiólogo, el doctor José Luis Félix Pérez, quien está siempre con nosotros todos los martes, y agradecido pues ya con él, y que realmente ya es parte de nosotros aquí. Ya Así lo sabes, es. está pegado. Muchas gracias. Eh, ¿Qué? Luis Cuello tiene una asociación ¿Será de... incorporada. Será de guía turístico bueno. también. ¿no? Se la incorporó él. Disparate tanto que habla. Eh, señores, hasta la próxima. Doctor, su último encanta, mensaje. Bueno, eh, seguir eh, acudiendo a los centros de vacunación, llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, para que se pongan sus dosis correspondientes, sea la primera o sea la segunda. Esperar eh, hasta que nos den el paso para aplicar la tercera dosis. Y por favor, vacunen a su adolescente de 12 a 17 años con su Pfizer. Y, y a, es muy importante y es muy importante que sigan como si no tuvieran vacunado. Doctor, eh, de, eh, eh, antes de, una, eh, de 18 años no se pueden vacunar con Pfizer eh, no, después de cumplir 18 años le toca para oh, la 312. Ok, perfecto. Bueno, señora, será pues hasta la próxima. Dios le bendiga mucho. Bye bye, buenas noches. Bye. de la música, también medio de política y el tiempo. En serio y en con money Emisora, ven a disfrutarle, en serio y en chelcha, estoy yo con mani no me cambies la emisora, venga a disfrutarle, larimarradio.com, si tengo y estoy mucho más, en serio y en chelcha, estoy yo con mani no me cambies la emisora, venga a disfrutarle, en serio y en chelcha, estoy yo con yo con Manny, no me cambie la emisora, venga a disfrutarle, en serio y en chelcha, esto yo con Manny. La Radio Digital en Barahona. Comienza con una emisora diferente, larimarradio.com, la voz digital de...